Dios rechaza a los tramposos pero acepta a los honrados el orgulloso termina en la vergüenza y el humilde llega a ser sabio al bueno lo guía la justicia al traidor lo destruye la hipocresía cuando te enfrentes al gran juez de nada te servirán las riquezas Solo haciendo lo que es justo te librarás de la muerte cuando somos honrados todo en la vida es más fácil pero a los malvados su propia maldad los destruye. Cuando somos honrados, estamos a salvo del mal, pero a los traidores su ambición nos domina. Cuando mueren los malvados, mueren con ellos su esperanza y sus sueños de grandeza. A los malvados les cae la desgracia, pero los buenos quedan a salvo. Proverbios 11 del 1 al 8 Bendiciones